Nosotros como Universidad del Biobío, en, en nuestra característica de es siempre estar en vinculación con la comunidad regional, nuestra, nuestra condición de universidad pública y estatal, ¿no es cierto? Se nos hace un deber eh, escuchar a la comunidad y quiero ocupar esa, ese término eh, porque cuando la Fundación Joaquín no, nos contactó, nos dijo si la posibilidad existía, la posibilidad de que lo acogiéramos para hacer esta final regional, nosotros dijimos aquí estamos. Eh, pero, por favor, encantados, vengan. Pero la idea que nosotros tenemos es que siempre la lectura fue parte de la música, del habla, del sonido. Y esa lectura siempre estuvo presente como una forma de relación en la comunidad. Eh, era muy sencillo eh, reunirse en torno a la lectura de un libro con un solo libro. Se alimentaban, por así decirlo, muchísimas personas. Y, y luego la relación ya más directa y más silenciosa con el libro es una relación personal, que tenemos todos los lectores, evidentemente, todos los que la gente, aquellos que nos gusta mucho leer, tenemos ese, ese espacio de intimidad, de, de tranquilidad con el libro, pero con eso perdemos un poco este espacio comunitario, que es lo que convocaba en el fondo las historias. En más del 53% de la población adulta eh, no entiende lo que lee, eso es un problema severo porque eh, al no entender lo que lee uno difícilmente va a poder concretar distintas iniciativas que, que tenga en la vida. Con por decir por, por de pronto la posibilidad de dedicarse al mundo del trabajo. Eh, fomentar la lectura es una iniciativa muy noble y por eso quiero agradecer particularmente a la Fundación Yo Te Leo que ya durante tres años ha venido ...trabajando en la región del Río Vivo ...para incentivar a niños y niñas... ...a que puedan eh, dedicarse a la lectura... ...y a la Universidad del Bío Vivo en particular también... ...por acoger esta iniciativa que ha sido desarrollada... ...o impulsada por la Fundación Yo Te Leo... ...y que eh, haya sido la sede donde se esté dando hoy día... ...este concurso, esta jornada final... Eh, ...de esta tercera versión del concurso... ...les agradezco a ambas instituciones... ...ambas de bien público destinadas a un fin... ...que las personas puedan leer... ...y a través de la lectura... Saber más, conocer más, ser más libres, eh, entender más, eh, ser más plenamente humano. Pero además, escuchar a los niños en lo que es eh, la lectura temprana, en lo que es el desarrollo de su, de su, de, de su mente, de su capacidad de poder viajar, imaginar, eh, no podíamos estar ausentes. Así que asociémonos, dijimos, partamos, digamos, hagamos este desafío, tomó. Eh, fue muy muy encima, digamos, todo, pero. Eh, la verdad es que el placer de oír leer a otros y a niños para nosotros tiene un, una, una, un sentido, una, una emoción, una pasión en la cual la universidad no podía estar ausente. Nos pareció que eh, era mucho más sencillo recuperar la relación con la lectura, recuperando la relación con el sonido y la relación con los demás que, que establece este sonido. Entonces eh, empezamos a trabajar con este, con este concepto como Fundación nos hemos ido uniendo con otras, con otras eh, instituciones, la Fundación Ibañez Atkinson, que nos apoya en este momento eh, de forma eh, extraordinaria, que está a la par con nosotros que, eh, y que, nos, eh, que sustenta en realidad esta, esta actividad, en este caso aquí en Concepción con la Universidad del Bío Bio, que también nos está apoyando muy fuertemente porque se entiende lo que hay detrás de, esta, de, este, de este objetivo que tenemos nosotros. Al principio me sentía nerviosa pero después me, me sentí bien, eh, cuando leí me sentí, me sentí aliviada, me sentí calmada, eh, me sentí feliz cuando supe que iba a finales, me sentí genial, pero no, no todo lo hice sola, lo hice con ayuda de mi profesora jefe y por supuesto de mi madre. En, en prekinder, empecé a leer ahí yo solo. Y ahí me empezó a gustar cada vez más, cada vez más. Y un día, en tercer, en segundo parece, me sacaron a un concurso interno de lectura, me hicieron preguntas. Yo salí, al año me tiraron al, al provincial. en mi sueño, es ganar al nacional. Y él lo dijo en una entrevista antes de entrar a la competencia. Dijo, yo vine para ganar la regional. Así que ahí estamos. Se lo propuso y lo hizo. Él lo hizo solo. Sí. salito. salito. El jardín. En el jardín se cambiaba la sala de los más grandes y da poco en peso. Bien, y le gusta mucho la lectura. Sí.